Hola Gaby, bueno, vamos a mostrar lo que nos preguntan siempre: lo que son marmitas, ¿sí? Que tenemos disponible en nuestro local. Tenemos, vamos a arrancar por la clásica nacional, ¿sí? De Broxol. Esta es de dos personas, por ejemplo. ¿sí? Viene con su funda de transporte. Tenemos un plato, acá. Tenemos dos carritos que los utilizamos como vaso o como carro para calentar algo, ¿sí? La olla principal un cucharón tenemos esto que es para agarrar las ollas ¿sí? la olla principal y un sartén que lo utilizamos si no como segundo plato, que lo mismo, mira acá para, lo encajamos y lo usamos ahí ¿sí? si no lo usamos como sartén o como segundo, plato? como segundo plato, esto es clásico nacional de toda la vida, anda muy bien que tiene muy buen precio, muy buena relación, relación precio-calidad y después lo que quería mostrarte, estas entraron hace muy poco tiempo son también de la línea de Broxol las marmitas, fíjate que bueno, ya viene con la funda de transporte ¿sí? toda con una red micro perforada que lo que hace es una vez que lo lavamos, lo metemos allá adentro y se seca solo igual, está muy bueno viene con una tabla para picar ¿sí? Sacamos la funda y nos encontramos con la olla principal. En este caso ya viene con las manijas en la misma olla. ¿sí? Tapa. Tenemos la pava, la pavita, ¿sí? toda de aluminio, ¿sí? con un recubrimiento que es como un teflonado que lo que hace es que no se pegue, no se adhiera, que dure mucho más. Viene ya con la esponja y acá que bueno, está tapado, es un filtro para té negras o café. ¿sí? Tenemos un putarón ¿sí? que nos sirve para no raspar la olla. Viene con sus tazas. ¿sí? La tapa acá y seguimos y tenemos dos platos grandes con una capacidad y el sartén realmente esto es un lujo es espectacular esta lo que es la, la importada tiene en dos y cuatro personas y la nacional como mostramos al principio la tenemos en dos cuatro y seis personas ¿sí? para dos cuatro seis personas esto está muy bueno pues lo que nos permite tener un tamaño bien reducido, lo podemos llevar dentro de una mochila, ya tenemos un set completo para cocinar y para poder comer cuando estamos al aire libre, ¿no? Así que bueno, por esto cualquier artículo de camping no duden en comunicarse como siempre, envíos a todo el país, tarjetas de crédito, así que esperamos su consulta.